Bueno buenas, ¿cómo andan? Díganme si se escucha, si se ve... Voy a acomodar un poco la cámara, claramente. Ahí estamos, parece que mejor. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Gracias, Adria, por el sub. 14 meses, qué grande. ¿Qué tal todo? Eh, no me acuerdo qué hicimos la semana pasada. Creo... Ah, creo que la semana pasada hicimos Alicia en el país de las pesadillas. Estuvo re divertido ese. Tengo que continuar. ¿Qué tal su semana? Espero que les hayan estado bien Tenemos varias cosas hoy Para anunciar, a ver... Bueno, vamos, a, vamos con los anuncios que son un par Mañana tenemos a Nurem, una sesión muy interesante la última, eh, los personajes quedaron expuestos en una situación muy complicada El viernes tenemos el diferido de Jardín de los Presentes en nuestra campaña de vampiro Así que va a estar bueno. Si no lo vieron, pueden, pueden hacerlo mañana. Colaboraciones de la semana que viene. No se lo pierdan. El 27, Luciano y yo vamos a estar jugando un one shot con la gente de pifia hoy Y hay un montón más de invitados. Está Escuelita de Roll, el Concilio del Sur y Broadcastle, si no me equivoco. Vamos a jugar un one shot de... Darkest Dungeon de Quinta Edición. El manual está re copado. Y esa, esa misma noche, más tarde, Lordi va a estar... Eh, representando a la taberna en el podcast de el Mundo de las Tinieblas Latinoamérica World of Darkness Latinoamérica TV hablando ahí con la gente de, sobre el mundo de las tinieblas y vampiros y demás Así que pueden hacernos la cuenta ahí también ah, tu, tu, tu, tu. Durante los miércoles vamos a ir sacando los memes eh, Del de, concurso de memes eh, controlado por Luciana eh, Creo que hoy ya salió uno <risa> Sí, hoy saco, salió el primero que creo que hizo Fran eh, esto En noviembre, cerca del final de noviembre, vamos a estar participando del carnaval rolero de Organizado por Concilio del Sur eh, Todavía no, no, no sabemos bien bien cómo vamos a, a compartir con ustedes Pero va a haber un fin de semana Con, con muchas actividades Ya vamos a tener más información también ¡Tutú! Conocían el Halo Weekend, es un evento organizado de rolito para ayudar jugando Una organización que prepara eventos lúdicos para beneficencia y está muy lindo Pueden chusmear su Discord y ahí enterarse más. Participan. Concilio del Sur, Roll un Piceladas de Plata, Salvación de Carisma, Masterpifias, Roll, Churros y Dragones, entre otra banda de gente increíble. El jueves 21 de la mañana. A partir de las 22.30 salen las inscripciones en su servidor de Discord. Búsquenlos como Halloween Roll en Twitter. Ah, bueno. Vamos a tener pequeños grandes cambios en la programación. Se vienen un par de cosas nuevas. Otras que por un tiempo no vamos a hacer por proyectos e ideas vamos a... Bien. Me confundí. <risa> Otras que por un tiempo no vamos a hacer, pero nuevos proyectos e ideas vamos sumando. Seguramente durante noviembre confirmemos, pero ahora es solo avisarle que se vienen cosas copadas. Por último, si no vieron nuestras redes sociales, estamos participando en el Tover de World of Darkness y el D &D Tover de Escuelita de Roll. Intentamos dejarle todos los días cositas, semillas, curiosidades, datos de Anurem y de El Jardín. Bien. Perdón por, por chanflar a los anuncios Ahora sí eh, Para cualquier persona que sea este su primer stream O no sepa bien cómo funciona, la idea es la siguiente En eh, los del me responde yo voy a estar las, leyendo las preguntas del chat que me aparezcan En el orden que me aparezcan y voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda No hace falta que sean de rol, pero en su mayoría lo son, así que eh, Denle nomás, si tienen una pregunta, cualquier cosa que sea, tírenla eh, Voy a ver cómo la respondo, siempre con, con, tratando de ponerle onda A ver Bueno, ahí veo muchos saludos Primero que nada, gracias por estar estamos, estamos muy contentos acá en la taberna Está pasando de todo, lo de las colaboraciones Está buenísimo, se, se vienen como cosas Muy copadas, bueno, la semana que viene principalmente Voy a jugar un one shot Hace mucho que no, que no juego No recuerdo la última vez que jugué de ID Creo que fue también una colaboración con otro canal Estuvo buena eh. Así que nada, tengo ganas de jugar y va a haber un montón de gente copada, va a ser un guayot super divertido. Eh, la gente de ubi hace, hace cosas geniales, la verdad. Así que bueno, dejen sus preguntas. Ahí está. Acá tengo la producción de preguntas. Esta es una pregunta que, la, que el último de me responde, me la saqué y no le respondí, así que voy a aprovechar para hacerlo ahora. De la carola dormida, no sé si estás por ahí. Espero que sí. <ríe> eh... Dice, todas las veces que vi jugar rol, lo hacen roleando obviamente a un personaje ¿Has jugado o en una partida donde los personajes son los jugadores? Tipo, que cayeron dentro del juego y tienen que sobrevivir o salir O simplemente donde la personalidad de sus personajes es la suya misma Más los poderes de la clase que elijan eh... Recuerdo Eh... No jugué principalmente esta campaña ni la dirigí, pero en mi pueblo en aquel momento había un, tico, un tipo que dirigía vampiros muy muy bien Y era como... Eh, todos querían jugar en su mesa, vampiros principalmente Y eran un grupo enorme, enorme, no sé, de como ocho personas, una cosa por el estilo, tal vez más Y estaban creando los personajes y decidieron crear los vampiros entre ellos y asignarse poderes no, vos tenés animalismo, vos tenés fortaleza, qué sé yo Por, por sus personas, principalmente Y la, la partida empezaba en que él el... Dentro del mundo de rol ellos, Cada uno se jugaba a sí mismo dentro del mundo del rol eh, Había desaparecido el DM Era el único que no estaba Todos los demás estaban Y era lo que tenían que investigar No me acuerdo cómo terminó esa partida Sospecho que terminó que murieron todos Pero tal vez me estoy confundiendo de la anécdota eh, También... A mí me pasó que es eh, muy... A, a, a veces hay gente digamos que le cuesta un poco separarse de su personaje y... Y el personaje termina siendo, digamos... Termina actuando y respondiendo como lo haría la persona, eso sí, fue, fue bastante común Después yo estoy seguro que algo hice así, más de joven, como... Cada... Los personajes eran los jugadores y... No estoy seguro cómo lo hice. Eh, me acuerdo de un talero, un juego de mesa. y ellos. El, el dungeon era tipo tenían que avanzar por las casillas. Una cosa similar a Shumanji se me hace. No no recuerdo más que eso. Eh, pero es una manera divertida de, de, de, hacer, de jugar. Eh. Como que cada uno sabe cómo, cómo actuar. y. y de, en el fondo están jugando rol porque. están teniendo una espada y nos dado. Alex24 Buenas León, solo he llenado la hoja principal y la de Spells Pero nunca he llenado la tercera hoja ¿Cómo se llena esa y crees que importa llenarla? No me acuerdo cómo es la tercera hoja eh... Si no me equivoco eh... A ver Déjame buscar la hoja de personaje Porque eh... Si no me equivoco La, la tercera hoja de personaje era. Eh, a ver. Ah, es así. En realidad. Por como está ordenado el PDF. La tercera hoja es la de los specs. Donde estás la lista y tenés los slots y cuánto gastaste. La tercera hoja. El, eh, va solo a información de tu personaje y cosas que vos quieras. Por ejemplo. Eh, tenés un espacio para el background de tu personaje. No, no, no el background de reglas sino la historia, el backstory. Eh, un lugar donde podés dibujar tu personaje, o describirlo altura, pelos, ojos y demás eh, para mí es re útil llenarla pero también es mucho más útil ir modificándola porque a veces digamos, tal vez ganas una cicatriz y podés agregarle al dibujo una cicatriz o tal vez no se te ocurrió el, el, toda la historia previa que empezaste a jugar al principio pero a medida que fuiste jugando empezaste a encontrar cosas que te interesaron del personaje y decís, no, esto en realidad cuando era chico, lo que sea fue un soldado, y bueno, podés anotarlo ahí eh, tenés ahí aliados y organizaciones Son, son buenos lugares para tomar nota eh, Y bueno, tesoro Que es, digamos, tu mochila Vendría a ser lo que tenés en la mochila eh, A mí siempre, siempre me pareció genial Que las hojas estén lo más completas posible Ayuda tanto al jugador como a los DM A la hora de chequear cosas Y si tenés todo anotado, es más fácil Cuando alguien se olvida algún objeto O che, no, nadie tiene nada para hacer esto Y o resulta que todos tienen pociones O bueno, algo por el estilo Pero nadie se fijó o, uh, no, esto es súper imposible. No tenemos ningún pergamino. Y tenían 15 pergaminos, tal vez. Um, a, mí, a mí me parece. Mientras más hojas. Mientras, mientras más completa la hoja del personaje. Es más fácil para todos. Sí, es molesto llenar el momento. Sobre todo cuando tenés información. Porque por ahí el DM te comparte lo que vos conseguiste. Lo, digamos un objeto. Vos anotás todo rápido. Pero tal vez, digamos. No tenés ganas de anotar, o te olvidaste un dato, o lo que sea Así que bueno te hace también lo mejor que se pueda Yo recomiendo llenar la hoja lo mejor, lo, lo, más, lo más que puedan <coughs> Vaquero, pregunta, tengo un problemita con Roll20 Hay un mapa, un mapa que quiero subir Y en la imagen está hermoso, pero al subirlo se ve como pixelado Y no sé si es la imagen o mi PC, ¿qué será? Qué extraño Porque si te dejas subirla Mm. Esto creo que tiene más que ver, digamos, con el formato de archivo que usaste No creo, porque probablemente usas un PNG No eh... sé, sea, después, después te diré que me compartas la imagen por Discord Probo yo subirla a mi Roll20 y veo cómo se sube eh... Pero lo, lo que suele hacer Roll20 es que cuando vos subís una imagen Y la agrandás Queda pixelado un instante y después se acomoda Lo mejor que se puede, ¿no? Si subís si una imagen muy pequeña y la estirás, se va, se va a perder detalles para ahora. Pero si subís una imagen grande y queda chiquitita, la vas estirando y. Eh, va, va a acomodar la imagen sola. Pero no se me ocurre por qué. Te, me, te recomiendo que me pases la imagen por Discord y yo después la subo y te digo cómo se ve. <risa> eh, pero después, ¿están al tanto del carnaval rolero? Eh. Te lo doy primero en rol en casa, luego a María y a Concilio de Sud. Sí, nos invitaron al, cal, al, al carnaval rolero, vamos a participar. Todavía no sabemos bien cómo, eh, pero algo vamos a hacer. Por suerte, digamos, tenemos tiempo para preparar todo porque en los... es a finales de noviembre. ¡Uff! Uh, y... Mm, vamos, vamos a estar ahí, algo vamos a hacer, seguro. Y tengo ganas porque es un evento gigante Va a haber un montón de gente Les recomiendo a cualquiera si no, si no quieren participar en ninguna mesa o, o jugar siquiera Por lo menos presencienlo Porque va a haber charlas Va a haber eh, muchas mesas para ver De muchos juegos Va a estar genial Súper, súper recomendado Y además un montón de gente copada Rol Camaleón Yo tengo una pregunta ¿Qué esperas del libro de dragones? Si es que no lo respondiste antes Del libro de dragones Eh... Yo espero dragones locos. Ya vi cuando, cuando liquearon el, el índice se veían buenas cosas que me interesaban a mí yo espero más, más tipos de dragones porque estoy seguro que va a venir probablemente eh, algún trasfondo relacionado con los dragones o alguna subclase o algo por el estilo. A mí me interesan, digamos, los monstritos, eh, Qué sé yo. Más detalles sobre el Dragonada. Eh, más, eh, más detalles sobre los otros dragones. El Draconomicon de 3.5 es un librazo, está buenísimo eh, No solo tiene eh, mucha información sobre cada dragón, sino tiene estas cosas Pero por ejemplo, si te vas a la página del dragón de oro Te muestra el esqueleto, esto, el esqueleto de todos los dragones, la comparación de tamaño Te muestra las guaridas de cada uno, de qué se alimentan y por ejemplo, cómo vuela cada uno Porque no todos tienen alas iguales eso me encantó a mí. Eh, gran, gran, gran libro, el Draconomicon de 3.5. Y eh, estoy seguro, digamos, que este va a ser, digamos, eh, la representación en quinta edición. Eh, me gustaría ver eh, más tipos de dragones chiquitos. Que, que se pueden usar para, para más cosas. No solo, digamos, usar dragones jóvenes de colores, sino agarrar otra cosa. Eh, quiero, quiero ver eso. Y estoy seguro que va a haber algo así con, Por lo menos hacer algo... Te, te, si querés hacer una campaña más centrada en dragones Que cualquier otra cosa Que, te, que tengas todo lo que necesites ahí eso, eso me parecería lo ideal Que tengas muchos tipos de monstruos, muchos tipos de, de lore para mezclar eh, Objetos mágicos, porque no, relacionados con dragones Y... ¿Por qué no una subclase dos de Casa Dragones, por decir algo? Eh, algún paladín que sea amigo de dragones también. Grande, Jai. Gracias por la suscripción. Qué ideal. Yo creo que va por ahí. Para mí, el libro de dragones va a traer eso y, va, y, y, y espero que esté bueno. Espero que esté bueno porque va a ser un libro principalmente de herramientas. Alex24 Siempre he querido hacer un combate a gran escala Y uno, barco versus barco Pero nunca he jugado ninguno ¿Crees que como DM uno debe experimentar una dinámica completamente nueva Con la que nunca ha tenido experiencia como player? Absolutamente <ríe> Sí, definitivamente eh, Ser DM eh, Ser DM es una experiencia completamente diferente a ser player Y la única forma de llevarlo a cabo es dirigiendo una partida pero además, cuando, cuando empezás a dirigir, vos mismo vas escalando las cosas Primero decís, bueno, un combate contra un grupo de trasgos, por así decirlo En un terreno plano, bueno, listo Eso estuvo bueno, la próxima pelea, si la haces igual, por ahí se va a sentir medio raro Ahora decís, bueno, quiero un... esta vez bueno van a ser trasgos, pero va a haber terreno con desniveles Y ahí dirigís como, como la diferencia de terreno eh, influye en el combate Y después decís, bueno, ahora no quiero más trasgos, ahora quiero algo un poco más inteligente eh, por decir algo Orcos, ogros o, o decís, no, ahora quiero a alguien que tenga dotes Y así mismo vas escalando el combate Para arriba, cada vez siempre algo más Hasta que llegás a, bueno Combate a gran escala Y mi recomendación es Sí, hacelo Tomate todo el tiempo del mundo para prepararlo Planteate vos bien qué querés lograr dentro del combate a gran escala Es, es es algo que requiere muchísimo de los DM Vos tenés que estar eh, Atento a muchas, muchas Actividades en simultáneo Y terminás cansado Pero Al final del, del combate a gran escala Es todo excelente Y lo cierto es que no mucha gente tiene eh, Muchas experiencias en combate, en combate a gran escala De hecho en mi grupo creo que tuvimos una, un solo combate a gran escala Que fue un asedio, estuvo buenísimo Y, y es algo que siempre nos acordamos El asedio de... Uh, no, yo no me acuerdo, el asedio. Yo siempre digo asedio. Eh, lo cierto es que es una gran experiencia dirigir combate en escala. Barco a barco es otra, otra cosa un poco más diferente. Cuando elegís el combate en la escala, generalmente hay un terreno donde la gente está pisando y cambia, digamos, porque podés hacer movimientos de tropas, movimientos de, de, de enemigos, Contra movimientos y lo que sea. Cuando hay barco a barco. Eh, cuando es barco a barco, digamos, tenés que centrar el combate en el intercambio de cañonazos y el agua alrededor de los barcos eh, No te va a ir mucho más para los costados En un combate de una guerra, en, un, en el suelo, podés, digamos, us usar todo el lugar Ahí podés aplicar estrategias, qué sé yo, de caballería, etc. En barco a barco es un poco más difícil, nomás Pero sí, eh, definitivamente, Y si lo podés hacer, si, si vas preparando todo para que vaya por ahí, muy recomendado hacerlo Bueno, ¿cómo incluirías a la conejente? <ríe> Me encanta ese nombre en tu mundo. Anoren o el que sea. Me encanta pensar eso para mi partida. O sea, rasgos de esa sociedad. ¿Cómo son cuando se mezclan con, esas, con otras razas y esas cosas? Eh, no sé en pero. Conejente. <ríe> Todavía no los leí, eso es verdad. Aunque suene una raza interesante. Hay. Ahí... Cuando, cuando incluye una raza en el mundo. Eh, a principio, en mi caso, por ejemplo, al principio suele ser más porque me gusta que la raza esté que por cualquier otra razón. Siquiera antes de pensar el, el origen real de la raza, ¿no? Por ejemplo, en el URI hay tabaxis. ¿Y por qué? Principalmente porque quería que hayan, nada más. Eh, el, el, el origen se me ocurrió muy. ¿Cuánto? Mucho tiempo después, a medida que iba creando el mundo y avanzando la historia eh, Yo creo que haría lo mismo en el caso de la Conejente que, Si lo elegiría por algo es que se pone el nombre, la Conejente <risa> eh, Están relacionadas con las hadas, así que tal vez digamos podrías usar ese esa rama para crear el lore Si es que te interesa, si no, directamente puedes quitarle la conexión con las, con las, con las hadas y, y que sean una raza... Eh, más, eh, entre comillas, natural del mundo. Eh. Pero no sabría cómo hacerlo. Mi, mi, mi camino sería, oh, y quiero que haya con gente. Y vamos a hacerlo. Nada más. Si, si, si querías agregarlo en una partida, mi recomendación es que, por ejemplo, si los jugadores todavía no se encontraron con nadie así y todavía no saben nada de estas personas, mi recomendación es que los introduzcas en un lugar nuevo. Por ejemplo, que haya... Un, un conejo. No, no sé cómo sería el singular de conejente. Eh, eh, que, que pongas uno ahí y que ellos, digamos, se den cuenta que esté y que el resto de la gente por ahí no reaccione mucho. Y, y ellos mismos van a hacer preguntas y van a empezar la ¿Quién es esa persona? ¿Por qué es un conejo? O sea, por el estilo van a empezar a surgir. Y a medida que ellos van consiguiendo más información, se van a dar cuenta que tal vez, digamos, el mundo era más grande de lo que ellos creían. Porque tal vez, digamos, cruzando el bosque había más gente, más personas. O más razas, o más civilización. Y, y una vez que ya los introdujiste en el mundo y ellos se ganaron un poco de información, lo que sigue es ir mostrando más cantidad de estas personas. Obviamente de a poco. Ahora, si querés tirarnos en un pueblo de estos, no hay problema. Pero trata de que, de que estén, digamos, distribuidos en el mundo. Paquero, <coughs> pregunta: ¿se ha barajado la opción de un video de Fate? Sí, muchas veces. Muchísimas veces de video de Fate, pero. Eh, como que. Los planes van, se van organizando y. Tenemos ganas de hacer video de Fate desde hace un, desde hace un tiempo. Pero bueno, ahora estamos con la saga de DD. Eh, ya está grabado el próximo video. Vamos a seguir grabando por un rato más DD. Y. Y después vemos para dónde vamos, porque estuvimos casi todo el año eh, haciendo videos no relacionados con Dungeons and Dragons, eh, de ninguna edición. Y an antes del último que hicimos, los últimos videos de DD que hicimos fueron los de terreno, que estuvieron buenísimos, fueron grande, una gran serie de videos que estuvieron re divertidos hacerlos. Eh, pero ahora, digamos, tenemos que, tenemos que volver un poco, eso seguro. A mí, a mí ya me están mandando ganas de volver a leer los manuales que me quedaron ahí. Así que después de DD, tal vez. Tal vez sigamos con otros juegos. <ríe> Alex24. Creo que mi DM malinterpretó algo de mi background y está roleando la historia con esa malinterpre malinterpretación. Pero apenas me di cuenta la sesión pasada. ¿Qué puedo hacer si ya llevamos 6 sesiones así y el mundo ya reaccionó a mi personaje? <ríe> Habla con tu DM. No importa cuántas sesiones pasaron. Hay que decirle. Aclararle lo. O sea, primero plantearle, decirle, che, me parece que hubo una malinterpretación acá. Y, y vos expresá tu tu, tu. tu lado y decirle, esta es mi, mi historia, esto, esto es lo que yo entiendo de mi personaje, esto es lo que yo quería, lo que sea. Eh, y después preguntar al DM si está yendo está usando eso. Y confía en la respuesta que te dé, porque tal vez te está sorprendiendo. Tal vez está haciendo algo que vos no te esperabas. Lo cierto es que una vez que vos tenés el background del DM, digamos. Como que le queda un poco de espacio para usarlo a su, a su gusto y de hacer. Eh, así que... Habla con él. Preguntale, digamos, si, si está usándolo así. Y confía en la respuesta, porque... Nunca sabes a, hacia dónde va. Velasco, <coughs> Pathfinder 2. El otro día me quedé consternado al descubrir que el combo druida transformado en animal más Magic Fang es imposible. Es un poco difícil de encontrar... Pero el hechizo de forma animal tiene el descriptor de Polymorph El cual especifica que bajo la nueva forma no puede ver sus habilidades especiales modificadas salvo por el bonus de circunstancia, bonus de estado y penalizadores Esto excluye el hechizo Magic, Magic Fang o el efecto de cualquier objeto mágico Vamos a leer Polymorph rápidamente De Pathfinder 2 ¿no? Pathfinder 2 A ver qué nos dice, ajá, bien, en inglés no, no, no estaba, no, no, no lo quiero. Bueno, acá veo que parte del hechizo de, de Polymorph. A ver si, si esto es lo que. Que tu equipo se absorbe con vos y las habilidades constantes de tu equipo todavía funcionan. Ahora. Hay que, hay que, habría que ver, digamos, la, la descripción del hechizo que estás usando vos, pero por lo que veo. Acá. Acá parece que, que se mantiene todo Estoy en el... en el... La página oficial Bueno, yo voy a decir que sí, que... Eh, cuando vos te transformás, las habilidades que se pierden Son esas que vos dijiste, pero para mí los efectos del objeto mágico se mantienen porque se transforma con vos Well. ¿Pensaron en hacer campañas barra aventuras cortas como hacen en Dimensión 20? o como fue Xandra Unlimited y así podrán, poder mostrar variantes de DD o directamente otros juegos. Sí, pensamos. pensamos varias veces eso, pero hay. El, el. La cuestión es que organizar, digamos, una. una mesa en stream. Es complicado. Organizar una mesa fuera de stream también es difícil. En stream tenemos esto de que a nosotros se nos complica mucho. Tal vez no nos dan la cantidad de recursos o, o, la, o, o estamos muy limitados en, <coughs> en nuestro tiempo. Pero sí, sí, sí, sí. Pensamos eso eh, muchas veces. Hacer, eh, qué sé yo, cinco sesiones de eh, una historia y dijimos, uh estaría re bueno, pero después digamos, empezar a organizar eso, a preparar la aventura eh, nos empezó a consumir mucho tiempo todo lo demás como para seguir agregando de hecho, agregar más cosas nuevas, eh, siempre digamos, tiene su dificultad por eso, por eso abrimos, una de las cosas que hicimos fue abrir la taberna a cualquier persona que quiera ayudarnos a, a participar o que quiera digamos, crecer acá adentro por ejemplo, Lordi fue la primera persona que lo hizo, dijo Quiero dirigir en, el, en la taberna, ¿qué hago? Eh, bueno, charlamos, se organizó, se llevó a cabo Y ahora tenemos un stream cada dos semanas de vampiro que está buenísimo eh, Y es todo gracias a que Lordi dijo, yo quiero hacerlo eh, Pero pensamos, sí, eh, ahora llevarlo a cabo está, está difícil Muy muy difícil ir agregando otros streams, con la limitada cantidad de tiempo que tenemos. <coughs> P -t -t o ¿Con qué manual recomiendas empezar una aventura? Dayday Day o Pathfinder? Y es una, una cuestión de... de de gusto y un poco de suerte, ¿no? Porque tal vez vos te, te, te pasa que estás con un grupo y todos encontraron Pathfinder primero y bueno, seguir ese camino va a ser una buena idea. Pero tal vez pasa lo mismo al revés si te encontraste D&D Y... Eh, no lo sé, si... yo sospecho... A ver... Pathfinder es un poco más complejo en cuestión de personalización de personajes, ¿no? De, de, de qué tan detallado podés hacer el personaje De quinta edición es mucho más amigable para empezar a jugar ¿La vas a pasar bien con los dos? Seguro, por eso va a depender más de vos de que cualquier otro juego eh, mi recomendación, si recién arrancan todos, D&D. Si ya tienen mucho tiempo jugando y quieren, digamos, eh, meterse un poco más en, en las reglas y, y que sus personajes estén hechos todos más a medida, Pathfinder es una buena idea. D&D en ese lado se queda un poco más atrás. ¡Hey, cuchilla! Ahí te estoy viendo. Vaquero. ¿Tienes alguna forma de presentar los colores en tu mundo? O sea, un color que cuando los jugadores ven... Saber que está relacionado con algo Por ejemplo, yo uso el morado y el blanco Para mostrar a la gente peligrosa, noble y de pactos Sí Generalmente <risa> eh, pre Presento, digamos, los colores de eh, Es un recurso que se usa para, para, para remarcar cosas Por ejemplo, en un momento Ellos estaban en un pueblo re feo, horrible Y el barro era negro En vez de, de, de color marrón Terroso, no, era oscuro Y feo y viscoso eh, la tierra también estaba... La, la, el mar era aceitoso y... y con manchas negras eh, Después, por ejemplo, las velas de sus barcos son rojas y son el único barco así que encontraron, creo eh, Las velas de otros barcos de otros colores eh, Sí, sí, sí, sí no, no lo tengo tan definido como para, para decirlo así ahora, pero... Es muy útil como recurso para, para usar Tener, incluso, pensar los colores comunes de un pueblo, ¿no? Lo que sería la paleta de colores de una ciudad. De hecho, si te gusta una ciudad que sea en, Por decir algo, ¿no? Es blanca, gris y azul. Entonces todo, todos los edificios los describís de esos colores. O usás gama de esos colores para describir y generar de los edificios. Por ejemplo, ahora ellos están en un lugar donde los árboles en su mayoría tienen hojas moradas. Y es algo súper característico de la zona. Sí que sí, y es una buena idea usarlo Alex24 La semana pasada estuve en un one shot donde los personajes eran nivel 13 Pensé en usar una clase con la que nunca he jugado Pero luego me arrepentí y porque eran muchas dinámicas nuevas de aprender ¿Crees que es buena idea empezar una clase desconocida a niveles altos? Si es un one shot, no, para nada, si es un one shot, ya fue, no... La idea de, de ir a jugar el one shot es también, digamos... La, la posibilidad de probar cosas nuevas Y ir a un personaje así Nivel 13, tenés muchas cosas eh, Y qué mejor momento para, para empezar a aprender las cosas que en un one shot Porque la otra es tipo Hacer todo el estudio previo que ya hiciste con las otras clases Y sin siquiera conocerlas Acá por lo menos tenés un pantallazo Me parece una gran idea que, que lo hayas hecho Y no hay que arrepentirse para nada Eso estuvo bueno eh, Tuviste un, un pequeño Un pequeño momento con una clase diferente y ya fue lo cierto es que en un punto también te vas a te vas a ir acostumbrando a todas las clases a medida que jugás o dirigís y las dinámicas o las mecánicas etcétera se, se van a ir absorbiendo solas porque no hay realmente gran diferencia entre una cosa y la otra hay, hay, los ataques de hechizo y ataque de, de, de flechas son similares Así que, para mí, sí, sobre todo si es un one shot, para mí, si tenés un one shot Que todos arrancan a nivel 16 y nunca jugaste un pícaro, ya fue Andá a jugar un pícaro y fíjate qué tan poderoso se siente Nivel 13 es un montón, eh, a nivel 13 ya tenés varios rasgos de tu subclase y demás Así que podés incluso aprovechar a probar las subclases que jamás te hubiera imaginado Si una clase no la las es menos Así que sí, aprovecha y usalo, va a estar buenísimo <coughs> Vaquero Pregunta, ¿seguirás con los directos de Alicia? Y de ser así, ¿qué días crees que ocurriría? Los videos de Alicia van a seguir Eso seguro, porque el libro está re interesante eh, Para que no sepa El último miércoles leímos Empezamos a leer Alicia en el país de las pesadillas En directo y estuvo buenísimo Porque es un, es un libro Al estilo, al estilo, elige tu propia aventura Pero más similar a los De Deide Viejos, donde vos tenés un personaje Con características y tirás dados Para tomar las decisiones Um, y lo último que pasó fue que tuvimos una pelea contra un reloj péndulo siendo Alicia con las tijeras, no con todo. No sabemos bien qué día va a ocurrir Tenemos que organizar todavía eso, eh, ese horario Porque además, también tengo un montón de libros de D&D para seguir con eso Y yo, yo te digo que está re divertido hacerlo Cuchilla ¿Cómo lo Como director de juego que los jugadores interactúen más entre ellos y no pidan constante intervención del DM para conversar con los personajes, con los NPCs. está buena la pregunta. Hay, hay como muchas cosas para hacer. Por mi lado, yo tiendo muchísimo a quedarme callado, sobre todo cuando veo que cualquiera habla. Me quedo callado y tal vez cuando termine de hablar espero un poco. Sobre todo un poco más de lo, que, de lo que se suele esperar, a ver qué pasa eh, Es muy común, por lo menos lo que me pasaba a mí, era que cuando juntaban a hablar, uno decía algo Y yo me quedaba esperando y después era yo la siguiente persona que hablaba Entonces Me di cuenta que tal vez estaba interrumpiéndoles el rol Cuando yo se los exigía, entonces ten, Ahí decidí, ten, eh, decidí callarme un poco más, un poco más de tiempo y ver cómo reaccionan otra cosa que me sirvió fue que, al ver que no reaccionaban, es preguntarle Bueno, ¿qué piensa tu personaje de eso qué piensa tu personaje del otro? Eh, adicionalmente, la forma en la que describís las cosas ayuda muchísimo A veces es importante remarcarles a los personajes las cosas que consiguen gracias a los demás En tus descripciones, por ejemplo, por decir algo eh, un personaje le da una poción a otro cuando estaba caído Bueno, y, y, y en su turno Empezás a describir, digamos, cómo gracias al otro eh, Él puede, digamos, seguir peleando O sobrevivir al combate, lo que sea eh, De estas maneras vos vas eh, Poniendo los cimientos para que se genere el vínculo Entre ellos Y eh, El vínculo este entre los personajes Es muy importante alimentar, sobre todo como DM Porque vos vas a querer que ellos charlen Y, que, y querés ver, digamos Interpretar a sus personajes eh, Me ha pasado muchas veces que la gente no habla en rol Pero en off-roll planeaban todo Entonces cada vez que hablan off-roll Yo les digo una y otra vez Que esa charla la tengan en rol Que la hablen sus personajes, que lo expresen Y <ríe> hay, hay otra cosa es que Vos tenés que darle también razones a ellos para tener una conversación. Es medio raro esto, pero... Eh, si, si vos le das una misión donde hay alguien que es obviamente malo y ellos saben que tienen que ir a detenerlo, no hay mucho para charlar, digamos. Hay que detenerlo. Hay que planificar un poco cómo vamos a hacerlo. Ahora, si vos le das una misión donde hay, que, donde hay alguien que está haciendo algo y alguna persona puede entenderlo como malo o bueno, ahí vos le das el pie a que ellos intercambien opiniones. Ahí vos le das el pie para que ellos digan... Podríamos ir a detenerlo, pero por el oro Y otro dice, podríamos ir a detenerlo Pero por la moral Y otro dice, no me importa ir a detenerlo Y ahí ya tenés una interacción entre ellos eh, Y siempre, siempre podés acudir a la herramienta inicial que dije de pero, Pediles vos las reacciones a los jugadores. Bueno, alguien, alguno de ellos dice algo ¿No? Por ejemplo, viene el guerrero después de pelear dice: Tal vez no deberíamos haber prendido fuego esa casa y vos te, te, uy, eh, te girás al mago que está en silencio y decís, che, ¿qué piensas su, tu personaje de lo que dijo el guerrero? Y ahí vos le das el pie, y ahí vos le das el pie eh, ayuda a construir el vínculo Una vez que lo haces, es cuestión de quedarte callado porque después es difícil que dejen de hablar Después los poderes hablan y hablan y hablan y, y eh, se genera un rol constante Que rara vez sale a full role y es, es excelente y es súper divertido pero vos tenés que alimentar el vínculo entre los personajes eh, y, y la. Eh, y la confianza está para tener charlas entre ellos. Si algún, personaje, si algún personaje empieza a tener una charla con otro de alguna cuestión personal, es absolutamente necesario que vos como DM te quedes callado. Que no hables. Que esperes a que termine esa interacción. que si el otro no dice nada. Le preguntás Le, le decís le, le, Este te acaba de confesar que en realidad No era un mercenario, se robó una espada Y salió a, a matar y Te acaba de salvar la vida, pero probablemente fue por suerte ¿Qué piensa tu personaje de esto? Y que lo expreses, el jugador Siempre, siempre alimentar el vínculo Y después silencio bueno, espero que haya servido, fue una buena pregunta No Nunca la, me la había puesto a pensar así tan en detalle Eh... Pero bueno, hay, hay muchas técnicas. Hay que encontrar la que más ayude. Y esa es la otra. Es importante. ¿Por qué digo que vos le preguntes? No está para nada mal como DM ayudar al a, a juego. Es tu tarea, digamos. Todo, todo lo que vos haces es para ayudar al juego. Así como vos introducís historias, monstruos, enemigos, problemas. También podés ayudar a que se introduzca un ping. Y, y a veces, por más que te parezca que estás, te, te estás metiendo demasiado en, entre ellos, a, a veces hay que empujar un poquito. Y, pero un poquito nomás. Después no sabes para dónde va a salir nunca. Y tal vez tenés después una historia de dos personajes que son los, los mejores amigos y se cuidan en todas y charlan todo el tiempo. Espero que suceda y espero que esto ayude. <coughs> Vaquero, estoy poniendo un pseudo NPC que es un jabalí gigante negro muy atemorizante pero a la vez muy cariñosa, es quien lleva el cuadrabaje y no se me ocurre un nombre que le, que le encaje ¿Alguna recomendación? Sí, que se encarguen los jugadores Los... Yo soy muy malo con los nombres, en general, no, no se me ocurren nombres Todos mis nombres son probablemente consonantes y vocales que, se, que me salieron de la boca sin pensar eh, en general, todos los nombres de los personajes. Si no, yo uso un generador de nombres. Pero en mis años de DM, de, de, me, me di cuenta de que los nombres que los jugadores le ponen a cualquier cosa tienden a ser mucho más significativos que los que yo le di. A veces es importante que una persona, digamos, tenga un nombre específico. Porque está vinculado con el lore, con el libro viejo, lleno de magia, etc. Pero cuando los jugadores le nombran algo... No solo ellos están describiendo la historia así, sino que eh, toman un poco de pertenencia de la aventura y, sí, y deciden ellos el destino de algo. Y eso está buenísimo, darles la parte narrativa. Para mí es una gran herramienta, yo lo usé durante mucho tiempo, cuando presentaba algo, les decía, bueno, hay una taberna o hay un buey, o en este caso, digamos, ahí está, ahí está este jabalí gigante negro. ¿Cómo se llama? Y los jugadores te dicen un nombre. Bueno, vos agarras ese nombre y. No es que los personajes dicen esto se llama así. No, los jugadores te lo dicen. Entonces vos lo agarras y al granjero que les va a dar ese jabalí le dice che, les presento a Peggy el jabalí. Y de repente ellos lo decidieron y saben que les gusta el nombre. Y como que se genera una, una reacción más rápida al cariño hacia el jabalí. Porque ellos tienen. Porque ellos tuvieron la posibilidad de, de escribir la historia de esa. Probá eso con muchas otras cosas también, podés hacerlo con una taberna, podés hacerlo con un camino, con un arma. Eh, dales a ellos la posibilidad de, de decidir nombres, o incluso descripciones, y se va a generar una mesa súper divertida. <coughs> Me calla uno. ¿Qué sistema sería de juego es más cómodo para poder adaptar? Ya o sea una película, serie o videojuego, a los juegos de rol en tableros con amigos. Esta es una buena pregunta. Ahí va a variar muchísimo porque... Eh, supongamos que querés adaptar un, una historia, una película de terror o un thriller, o algo por el estilo. Donde vos necesitas peligros, entre comillas, reales para personas. Y una eh, mecánica de miedo o de locura, cosas por el estilo. La llamada de Turo te va a servir muchísimo. Y hay otros así, Ratas en las paredes es similar. Eh... En el, eh, juegos en los que Los personajes tienden a ser humanos Y se enfrentan con desconocidos con, Digo desconocidos como cualquier cosa desconocida Por ejemplo, Stranger Things Para mí Stranger Things con ratas en las paredes o, o, o la llamada de Tulu Va genial Ahora Después hay otros juegos un poco más especiales Por ejemplo, El Señor de los Anillos O Game of Thrones Que cada uno de esta, estas series, películas O libros, son eh, ya tiene su propio sistema. Yo no lo jugué, pero si quisiera jugar el Señor de los Anillos, trataría de jugar el juego del de Señor de los Anillos, porque probablemente está diseñado y fabricado para que te ayude mucho más a la experiencia de jugar el juego. Ahora, siempre podés agarrar cosas como The 20 Modern, Gurbs of Fate, que son sistemas súper genéricos, eh, para que, y adaptarlos a el, el juego de historia barra, película que vos quieras. Eh, siempre depende de lo que, lo que te gustaría contar. Si, si es algo al estilo, eh, por decir, Narnia, por decir algo, probablemente DD te ayude muchísimo a hacerlo. Porque probablemente tengas tengan muchas razas, eh, monstruos con stats para usar, por ejemplo, centauros, etc. Eh, o faunas. Así que te va a ayudar mucho ahí. Y es el tipo de fantasía medieval. Eh. Sí, eh. Ah, me salté una parte importante. Con tablero. Probablemente Day sea de los pocos juegos de rol con tablero. Eh, porque en su mayoría tienden a ser más narrativos. Así que Day Quinta Edición es buena. Tenés Pathfinder también, que hoy hablamos un poco más temprano. Es un poco más detallado en las mecánicas. Eh. Yo iría por esos dos. Alex24. Estoy en una campaña que es más de roleo y muy, ap muy apenas hay combate. Cosa que me gusta. Porque mi personaje lo hice más pensando en el roleo Pero siento que no es lo mejor para el combate ¿Crees que deba buscar más un equilibrio o debo seguir con mi personaje de más roleo? Sí, tu corazón Si a vos te gusta rolear más y se presenta la situación de combate Que tu personaje con su personalidad busque ser útil en la pelea A veces pasa Tengo, tengo un amigo que le gustaba jugar No sé. Creo que eran ladrones o Era un personaje principalmente marcial Pero a él le gustaba jugarlos y que no sepan pelear entonces él siempre buscaba la manera de, de, de ser útil en el combate porque a veces pasaba, a veces peleaban. Entonces si estaba en una taberna, él digamos eh, agarraba sillas o mesas y las ponía como bloqueando cosas. O, o tiraba líquido en el piso para que la gente se resbale y, y se dedicaba a hacer esas cosas. O digamos eh, sacaba a gente herida de, de, de, de todo el combate para ayudarlos. En, si vos tenés miedo que tu personaje no sea útil en el combate Probablemente es porque hay que hacer que sea útil Nada más Si, si vos querés jugar eh, Por ejemplo un ladrón Que no, no tiene destreza, que no tiene fuerza Que es, es más que nada un, un personaje Dedicado a <coughs> Indagar y deducir eh, Tiene que va a, buscar, va a ser una persona Capaz de encontrar de Encontrarse útil en el combate Y ayudar a su grupo Sin recurrir a a lo básico del de, de sneak attack Y cosas por el estilo Así que para mí Prestá mucha atención en el combate Hacé preguntas ¿Qué hay en el terreno? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo tirar? Eh... Llevar una bolsa de arena Y tirar arena en los ojos de tus enemigos Y salir corriendo cosas por el estilo Trama eh... a los guardias y, y similar Pero si es lo que te gusta jugar Seguilo Y trata de que en el combate También ayude Para aturdar. No tiene nada que ver con el rol, pero la duda me carcome. <risa> ¿Cuántas personas conoces que usen la expresión es una masa? ¿Están todos relacionados al mundo de la música o tienen un rango etario común? Bangs tenía razón y vivimos en una simulación. <risa> no lo sé. <risa> eh, no sé cuántas preguntas. No sé cuántas conozco ni si hay un vínculo entre todas ellas. Eh, pero voy a tener que estar atento. Probablemente el rango, el rango etario sea, sea un valor muy, muy aproximado de la gente de 20 y pico, 30 y algo. Tal vez, digamos, eh, los, los dichos de, de, de las personas más jóvenes sean diferentes. Y es una masa, es algo que se decía en el pasado. Es probable. Eh, todos somos víctimas de nuestra generación. Eh, pero voy a estar atento. Gracias por la pregunta. Cuchilla. <risa> Gracias. Eh. Bueno, espero, me alegro, espero que haya servido. Eh, cuchilla. Ponelo en práctica, después contanos. Alex24. Mi personaje es como Batman. Siempre con mucha furia y enojo en combate y lo quisiera rolear, pero me da pena que mi familia me escuche haciendo voces enfurecidas y lo saquen de contexto. ¿Qué puedo hacer? Contales. tales. tales. Pero no, no le digas, estoy jugando de rol. Contale de tu personaje. Si estoy interpretando a alguien así, creo que sería divertido. Entiendo que a veces por ahí la familia es complicada y no, no te van a entender del todo o, o no van a saber de qué estás hablando, pero... Incluso advertir che, voy a estar haciendo unos gritos, qué sé yo, porque estoy jugando un Batman recopado. Eh, nada más. No, no, no hay mucho que hacer en, en esas situaciones. Vos querés hacerlo y querés hacer voces enfurecidas. No pasa nada. Eh, contales. Lo importante es que vos hagas lo mejor que puedas para que ellos entiendan. Va a llegar a un punto que no depende de vos, eso es seguro, pero vos hiciste lo mejor que pudiste. Eh, y si te dicen algo, decirle, no pasa nada, estoy jugando rol. Y si te preguntan, <risa> explica. Esa es la otra. No, se trata de esto, es un juego que se juega así. Eh, la idea es contar una historia, es como si estuvieran juntando una película. Y a mí me gusta jugar este personaje ahora, que sé yo, lo encuentro divertido por estas razones. No... No, no hay más. No hay más que eso. Eventualmente la familia entiende que es el rol. Eso es seguro. Lo, lo vi en mucha gente, digamos. Addicts. Si el vínculo del cual estamos hablando hace poco entre personajes está roto. ¿Cómo, sabés, en mi partida invocar una deidad y un par estaban? No estaban. Uno lo tomó como que tengo que cuidarlo y el otro como que no les he vuelto a tirar bola. Uno ya se alejó de la party... Por ese error, ¿cómo lo volvería a venir? <risa> Me acuerdo de esto. Era una, una, era una situación complicada. Eh... Tal vez lo que tenés que hacer es generar un conflicto que le llame la atención a todos por igual. Es difícil encontrar algo así. Pero... Suele pasar, suele haber momentos en las historias. Lo vas a ver en cualquier película, anime, lo que sea. Que hay un momento tal vez que los personajes se separan por diferentes motivos. Y, y probablemente fue después de una situación difícil Pero hay algo que los vuelve a unir Porque hay un objetivo nuevo que todos tienen que estar ahí Fíjate de construir algo así Que haya un objetivo nuevo en común Y que ellos, a pesar de la situación De, de cómo se sientan entre ellos tengan que acudir Porque tal vez o son los únicos que lo puedan llevar a cabo O eh, son responsables de esto y lo tienen que hacer O algo similar Pero construir un objetivo nuevo Que dependa de ellos Y... Bueno, después, digamos, fíjate cómo, cómo interactúan entre ellos. Trata de. de eh, es muy común en estas situaciones cuando los personajes están. Eh, llevan mal por alguna razón, pero tienen que trabajar juntos. Cuando se empiezan a llevar mal y se empiezan a. a eh, es decir, los ánimos se empiezan a elevar y, y estar a todo el punto de que, de, de, de que está, digamos, una pelea entre ellos. Lo que suelen hacer las historias, películas, etcétera, es... En ese momento explota el conflicto de nuevo. Uh, están por pelear, pero ¡pum! No, de repente, qué sé yo. Eh, cae una bola de fuego del cielo y el dragón viene. Ah, bueno, hay que pelear contra el dragón. No, no voy a pelear contra vos, tengo que pelear contra el dragón. Eh, y eso se suele, suele suceder en cada situación, digamos. Es que se pelean los personajes, pero estalla el conflicto principal. Entonces se olvidan de esta pelea porque en realidad son un equipo y lo que sea. Y... ¿Algo así se puede hacer? Es una buena manera de, de unirlos de nuevo y de, de, de forjar una nueva relación también, ¿no? Algo como de, de guerreros bueno, acá, yo voy a estar acá solo porque quiero derrotar a los males. Después me bueno, voy, bueno, dale, no pasa nada, algo así <coughs> Adix. otra pregunta Estoy pensando en narrar otra crónica en otros días. ¿Me recomendarías que ambas crónicas ocurran en el mismo universo o, eh, y un, un posible crossover? Algo que, que venía pensando hace un tiempo es que después de mucho tiempo me hubiera gustado que todas mis aventuras sucedan en el mismo universo o en el mismo mundo. Eh, probablemente sucedieran en el mismo universo y no lo sé, pero tiene el mismo mundo. Y porque... Durante una campaña desarrollas tanto, tanto, tanto, que al abandonarla, digamos, como que todo sentía, digamos, que, que dejaba algo ahí eh, Ahora mi, mi recomendación es que todas sucedan, digamos, dentro del mismo universo eh, Siento que es algo que después te va a servir mucho, porque son eventos que suceden y suceden y suceden Te van a... Te van a mejorar las siguientes campañas, eso es lo que sigue, porque Si vos dirigís una campaña en un universo, después otra en otro Está ah, bien, en la primera hiciste tu campaña, ganaste un montón de experiencia como DM, sabés hacer mejor las cosas, te sentís más cómodo, eh, y empieza la segunda. Ahora, si están conectadas o en el mismo universo, en la primera ganaste un montón de experiencia, te sentís más cómodo que sé yo, y además tenés todo un montón de años de conflictos y desarrollos y lore, está escrito, ya ahí pensado, ya en el mundo, entonces solo tenés que seguir agregando cosas. Creo que es una buena manera de hacerlo. Por otro lado, tal vez no es tu estilo, tal vez te sirva más distanciarte de recomendaciones que pruebes unirlas. <coughs> bueno, además de Max, ¿tocan algún instrumento el resto del equipo? ¿Cabe soñar con un one shot de todos bardos, la banda de la, la taberna se eleva. No, eh, yo intenté aprender, creo que Pache también, algún instrumento, pero. Eh, pero no. Es algo que me gustaría, seguro. Tal vez, eh, tal vez retomar clases de canto o, o el ukelele, es un instrumento que me gusta mucho como suena. Eh, pero probablemente en el futuro cuando tenga eh, menos responsabilidades, eh, Max toca por suerte, digamos, él nos cubre y él toca múltiples instrumentos: eh, bajo, contrabajo, guitarra, teclado. Y no me acuerdo qué más. Bueno, así que él se encarga de esa parte. Eh, y él, una pregunta: ¿Cuál es tu opinión acerca de los magos Blade Singer, canto de la hoja? Ah, estos eran los de... Eh... Costa de la espada A ver, voy a, a, a leer rápidamente sus habilidades Si no me acuerdo, eran magos que pe, peleaban con una espada no Obviamente, como le dice su... <ríe> su coso. Pero vos vas ganando eh, bonificadores por, por usar... Por usar armas melee Y... Sí, sí. Mira, a mí me parecen personajes súper divertidos que se pueden usar. Eh, de hecho, en la campaña en que estoy jugando, eh, una de las, de las decisiones que tomé era: digamos, quiero usar estos o quiero usar otra subclase para un lugar en el mundo específico. Y terminé usando los otros porque me parecían un poco más, más robustos. Estos tienden a ser personajes mucho más ligeros. Eh, claro, prendes la Blade Song y. De repente, digamos, sos mejor peleando. A mí me parece una buena clase, seguro. Parece divertida. Además, es una forma de jugar un personaje con, por inteligencia de otra manera. Si bien, digamos, como que recae un poco también en la destreza e inteligencia. Eh, suena divertido como mago. Además, las limitaciones que va a tener van a estar buenas. Y... Lo que sí sé es que, a diferencia de, de, de otros tipos de magos, estos tienden a usar hechizos que se mejoren a ellos para pelear y van a pelear eh, en vez de estar, digamos, todo el tiempo tirando eh, magia desde lejos lo prefiero. A mí me gustan, a mí me parecen divertidos y creo que, que pueden ser una, una gran forma de cambiar el uso de la magia dentro del equipo ¿Dónde estamos? Acá, Vaquero ¿Me podrías aconsejar sobre cómo usar los dioses de mejor manera en el mundo siempre que incluyo un dios oficial? Siento que hay demasiadas cosas por detrás y no sé cuándo debería saber la party y cuánto debería saber el acólito Porque ni siquiera sé cuánto debería saber yo, por eso termino mareado sin usar dioses <coughs> Mi recomendación es la siguiente Un día te tenés que sentar y escribir el panteón no hace falta que sea un, una múltiple cantidad de dioses Agarrá y crea un dios por... Eh, ¿Cómo se llaman? Los de los clérigos... Eh. Oh, eh, dominio, ahí está Crea un dios por dominio Nada complicado, bien bien sencillo eh, Poné un nombre y elegí un dominio Y después elegí por qué tiene ese dominio y una vez que tengas más o menos, vos, ese panteón armado, eh, el boceto... Vas a saber, digamos, cómo... Eh, qué información te va a faltar de cada uno. Entonces, si tenés un personaje en el grupo que es súper devoto y quiere saber más de su religión... Es importante que sepas mucho de esa religión y también de, las que, de la relación con las demás. Entonces, otra cosa importante para escribir es cómo esta religión ve a las otras. Eh, pensá, digamos, quién sería... La persona que más arriba esté en la religión, en tu mundo, ahí. Eh, y es un trabajo del cual todos los DMs tenemos que pasar y usar. Eh, entiendo, entiendo lo de no querer usar dioses. A mí me ha pasado muchas veces, no te van a ser dioses. Y me alegra cuando jugadores ninguno es ninguno religioso de ninguna manera. Eh, porque es mucho trabajo. Pero, lo cierto es que una vez que escribís el panteón, lo desarrollás. Y lo tenés hecho, terminó. Ya está. No hace falta crear más nada. sabes vos exactamente la información. Y, y cada vez que tengas que volver a usar esa información, ya está escrita. Así que sí, mi recomendación es que un día escribas el panteón. Por más simple que sea, lo tengas armado. crees vínculos y vas a ver cómo la mitología se va armando sola. Una vez que digamos, bueno, el dios de la magia eh, piensa que el dios de la muerte eh, no se merece el dominio. Porque la, la muerte en realidad es... Eh, Parte de la magia. Bueno, ahí tenés una, una situación bien simple donde hay un dios que está mal con otro, y tal vez eso puede influenciar, digamos, la relación entre sus clérigos con los otros clérigos, eh, o de su culto contra, contra el otro culto, y así, así, así. Eh, es un poco de trabajo, pero hay que hacerlo y está bueno. Te va a servir, al final del día te va a servir. Alex24 Para mi próxima sesión Tengo una idea Para desarrollar un enemigo Ese enemigo en roleo No hay combate Pero puede romper la campaña Pero esa no es mi intención Quiero seguir la historia del DM ¿Qué puedo hacer? No entiendo ¿Vos sos el DM? Ah ¿Vos querés derrotar a un enemigo? <risa> a mí me pasa muchas veces Que mis jugadores hacen planes Y me dicen Tengo un plan me digo, Bueno, dale Nunca les pido que me digan nada siempre prefiero que me sorprendan. Y si vos haces algo así y sorprendes a tu DM, mejor. Después. Eh, a veces, A veces podés ganar de esa manera o podés tener un plan y que salga mal. Eh, eh, una de las cosas que, para las que nos preparamos los DMs es para que los jugadores hagan lo que ellos quieran. Y. Si el DM viene con una sesión entera preparada y ustedes van para otro lado, el DM tiene que dirigir igual. Y tiene que seguirlo igual a ustedes y tiene que presentar materia a ustedes. Y no importa. Lo va a hacer. Si vos querés ganar una pelea y podés hacerlo, de cualquier manera, lo vas a hacer. Entonces probablemente el DM tenga, esté preparado para un encuentro con ese NPC y, y sepa más o menos qué, qué, qué debería pasar si pierden o si ganan. Um, Así que andá, hacelo, no pasa nada, Sorprender tu DM, con suerte le, le, eh, lo vas a sorprender lo, y le va a gustar y, la van a, y va a decir, wow, eso no me lo esperaba, tuve que reaccionar así y yo, va a ser una anécdota copa. Sin miedo, andá, andá sin miedo. La campaña del DM va a seguir, ¿con, con SNPC o sin SNPC? Vaquero. ¿Qué opinas de tirar iniciativa con stats dependiendo de la situación? Por ejemplo, si estás escondido, usar sigilo, o si estás dormido, tirar percepción. Leyendo Fate pensé eso y no sé cómo quedarían de idea. A mí me gusta la idea, siento como que se puede hacer más cosas con, con varias tiradas. Yo siempre me olvido de esto, pero está buenísimo, por ejemplo, pedir una tirada de interpretación por inteligencia en lugar de carisma. Hacer una tirada, qué sé yo, de herramientas de ladrón pero con inteligencia en lugar de destreza. Eh, lo mismo para la iniciativa, a veces necesitas ser más rápido mentalmente que, que, que con, los, con, la, con el cuerpo Y ahí puedo tener inteligencia eh, A mí me parece una gran gran idea, yo siempre siempre me olvido eh, Es una de las cosas que, eh, que me gustaría tener anotadas en la, hoja de, en, en la pantalla de DM Cambiar los stats de, de las tiradas eh, Ganás un abanico enorme de posibilidades para, para hacer cosas diferentes Catulu, buenas noches. Leon pregunta, para campañas en solitario, ¿qué opinas? ¿Que sea mejor Gumshow o Call of Tulu de 100? Gumshow, a ver. No lo escuché nunca. Ah, el sistema. Este lo escuché. Si es una campaña en solitario, eh, yo iría por el sistema más simple posible. <ríe> eh... <coughs> Tulu de decías está buenísimo Pero tal vez sea demasiado eh, eh, Digo complejo Pero no por una, dificultad, una cuestión de dificultad Sino digamos de todas las partes que tiene eh, Tal vez Gamshow sea un poco más eh, Amigable para campañas de solitario También incluso ratas en las paredes Para algo así que Es bien bien simple, súper dinámico Y no requiere eh, Reglas extrañas y con tiradas de cien. <risas> A ver Adix cómo, a ver, es un poco larga la pregunta. Mencioné y les encantó a los jugadores que desde ahora mi primera crónica donde invocaron la idea, el juego tendría un tinte de Game of Thrones. Pregunta, ¿cómo recomiendas iniciar algo así? Game of Thrones es una aventura política, eh, por eso es un juego de tronos. Eh, ¿Quién va a ser el rey? Es la pregunta del, del, de toda la serie, de todo el libro ¿Quién va a sentarse en el trono? ¿Quién va a estar ahí? ¿Y cuánto va a aguantar ahí? Entonces si querés jugar es a eso lo que necesitas son varios candidatos o varios lugares con posibles candidatos Como, como Game of Thrones Y eh, que cada uno digamos se vaya eliminando entre sí hasta que alguien finalmente llegue al trono y se quede ahí eh, ¿Cómo recomiendo iniciar algo así? Con, con un mapa principalmente. Con un mapa y que sepas, digamos, quién quiere el... Digo el trono por, por el trono, pero a veces puede ser otra cosa. Eh, eh, la corona, el cetro, el anillo, el, el, el, el lo que sea del poder. Eh, lo importante es tener mucha gente que esté interesada en conseguir eso. Y bueno, en Game of Thrones se organiza en tipo regiones, cada tenés Kings Landing, eh, la gente de. Um, uy, se me fueron todos los nombres. Bueno, los del norte, los del sur, etc. Eh, si vos querés jugar a eso, vas a necesitar muchas personas que estén interesadas y eh, eventos que compliquen a las demás regiones. Me explico cómo. Eh, un torneo, hay que en el torneo muera uno de los contendientes. Por alguna razón. Y ahí ya tenés una aventura de crimen. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? Etcétera. Eh, tienden a ser súper divertidas. super divertidas. Porque también le das la posibilidad a los jugadores de, eh, de, hacer, de ser rey. Eh, en algo que se llama Kingmaker también se puede hacer. Pero bueno, yo empezaría con el mapa y anotando a, a quién le interesa el trono y por qué. <coughs> Crow 720 ¿Algún consejo para construir un personaje para que no tengan todos mi personalidad? Bien. Tenemos un par de videos de esto, pero lo principal es... Al personaje, armarlo lo vas a armar como, como vos te parezca, digamos. Le armas el background, elegís lo que quieras. En realidad, la, la causa acá es cómo lo roleás. Porque vos vas a construir el personaje, como te guste, y tal vez le vas a poner, qué sé yo... Eh las características que, usted, que, que vos querés que tenga el personaje Ahora Mi recomendación es cómo lo roleás y para eso necesitas hacer el background del personaje qué cosas vivió antes de empezar a jugar para ver un poco cómo este personaje conoció el mundo antes de que empiece a, re, re, a relacionarse con él Es decir lo traicionaron en el pasado eh, le rompieron el corazón le, le fue una vida tranquila llena de beneficios donde nunca tuvo ninguna complicación eh, fue una vida súper complicada Y re difícil Y todo fue cuesta arriba Y tuvo que conseguir todo Bueno, algo así Una vez que vos tenés eso, lo que sí es rolearlo Ahora, anotate La personalidad de, esta, de este de personaje Qué le gusta, qué no le gusta eh, Cómo reacciona al peligro hay, hay un juego que se llama El juego de las 20 preguntas Que te hace muchas preguntas de tu personaje Y está buenísimo porque vas a terminar conociéndolo Eh te pregunta mucho sobre el pasado y vos vas a terminar con un montón de información del personaje ahora, cuando llegue el momento de rolear tomate un segundo cuando te, te toque a tu personaje hablar o quieras que se exprese tomate un segundo pensá en la información que tenés anotada tomate un segundo realmente pensá en cómo crees que reaccionaría tu personaje diferente a lo que vos reaccionarías si, si todos tus personajes tienden a ser eh, de alguna manera medio intelectuales Y a responder con chistes prueba a jugar un personaje que te esfuerce a no hacerlo a, a, a jugar un personaje que en vez de hacer chistes No entienda lo que está pasando Y quiera aportar algo diferente, un chiste, a la situación O si todos tus personajes son, digamos, vengativos y rencorosos prueba a jugar a alguien que perdone Ahora, el chiste es que te vas a te cuando se ve la situación En la que vos te que presentar una actitud diferente a la tuya. Tómate un segundo, porque a veces nos olvidamos y a veces lo que pasa es que respondemos de manera automática. Tómate un segundo y decís no, para, acá yo debería perdonar. Debería decir, no, para, tengo que salirme de, este, de, este, de mí y que responda mi personaje. Eso es muy importante. Eh, tómate un segundo y eh, tené información del personaje. Esos son mis dos consejos que, que te van a servir. Espero que te sirvan. <risa> Espero que te sirvan. Si no, bueno, hay otras maneras. Bueno, para buscar inspiración, tanto para DM como para jugadores es común que se recomiende leer, ver series, películas, anime, etcétera. Hay algo en particular que le recomiendes vos. Además, eh, algo más de lo que ya nombré algún contenido en particular. Yo tengo un pequeño ritual antes de dirigir. Lo conté varias veces, pero eh, a mí me gusta antes de que empiece, antes de empezar a dirigir, voy a Google Imágenes y pongo qué sé yo. Eh, Montaña, fantasía Y me veo un montón de cuadros de fantasía como para yo meterme más en el mundo eh, O castillos, o playas, o... Generalmente son paisajes eh, y, y voy yo mirando todo eso un rato largo Un rato largo, me quedo 5 o 10 minutos mirando imágenes Solo en silencio mirando imágenes para, para ayudarme a meterme en el lugar en el que, en el que quiero estar eh, Es una manera de enfocarme A mí me sirve un montón, tal vez les sirve a ustedes eh, y en cuanto a inspiración, está buenísimo consumir ficción eh, de cualquier tipo, sobre todo de la que estás tratando de jugar. Supongamos que te gusta eh, eh, todo lo que es Indiana Jones y querés una aventura de ese estilo. Está buenísimo eh, consumirla. Ahora, es mucho más útil que cuestionarla. Por ejemplo, ¿por qué hace eso Indiana Jones? ¿Por qué el malo hace eso? Porque vos lo que estás buscando en realidad como DM son herramientas como para dirigir ese estilo de aventura. Entonces es importante saber por qué se dan como se dan y hacerte preguntas e investigar un poquito. Eh, es muy útil también saber un poco de teoría de, de historias y de escritura. Hay muchos videos en YouTube buenísimos que no hace falta, digamos, leer libros y libros. Podés leer un poco de teoría, digamos, de por qué las cosas sean así. A mí me gusta ver videos de. De escritores que comentan Su opinión sobre cómo construir una historia Por ejemplo, hay un viejito que decía cuando, cuando voy a escribir un personaje Lo primero que hago es escribir qué tiene en la heladera Lo que sea que tenga en la ladera, yo lo anoto de esa es, un, es la manera que, en la que yo sé cómo es el personaje Y me pareció un detalle súper interesante eh, Tipo un NPC, bueno ¿Qué guarda para comer? ¿Cuál es su comida? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué? Y, y mucho trabajo de este lado es hacer preguntas y respondértelas, como cualquier cosa digamos que eh, lleve tipo este eh, el proceso creativo digamos, bueno quiero hacer esto, ¿cómo? ahí empiezas eh, también sirve música, si te sirve música hay muchas muchos temas con letras digamos súper súper épicas y que vos decís wow eh, y que no hace falta irse a, la, a lo que es el power metal clásico Para buscar algo que, que pueda ser épico Hay, hay canciones eh, mucho más eh, estancadas en un género en particular Que también son igual de, de, de sorprendentes eh, Y también depende del estilo, por ejemplo A mí me gusta escuchar cuando cuando juego de Desi eh, Tiendo a ir más por el power metal y cosas por el estilo Porque quiero que sea digamos, lo más épico del mundo Así, súper elevado pero también, eh, cuando juego Tulu, me gustan escuchar un poco de... me gusta escuchar cosas más más tristes más reales, más, más tiradas en la tierra eh, y, y bueno yo, Esas son las cosas que, que recomiendo, digamos. Consumir ficción la que sea que estés jugando, cuestionarla súper importante porque vos querés saber cómo se logran las cosas fíjate Pregúntate cómo se presentan los personajes En el anime que te gustan Cómo es la primera vez que te muestran a alguien Cuando aparecen al, a, algo En pantalla Por qué tu, tu atención se va específicamente A un punto en particular y después de ahí se expande eh, o, o va rebotando Entre varias cosas y después se arma la imagen Es eh, Es algo así Espero que sirva eh, Esto es buena pregunta Toshua hay sistemas que incluyen un sistema de aprendizaje de habilidades Aprender alguna habilidad o un idioma Pero cómo se podría llevar eso a quinta Estoy pensando particularmente en adiestrar a una mascota Para que tenga alguna utilidad sin ser cazador Está toda esta información eh... Se llama... Eh... Ay, se me fue el nombre en español Pero es tiempo... ¿Se llama? Bueno, hay momentos en los que los personajes La regla es que cuando los personajes no tengan nada para hacer Pueden dedicarse a hacer algo y pueden aprender cosas. De hecho, pueden incluso hasta subir de nivel entrenando. Eh, o entrenar mascotas. Está la regla, no sé si, no me acuerdo si en el Manual del DM y en Sanatar las expandieron un poco. Pero ahí, ahí hay un montón de información sobre esto. Cómo, cómo hacer para entrenar o, o, o estudiar o incluso eh, desarrollar cualquier otra cosa. Es muy común que pase en los juegos. Eh, que estén a, intentando aprender lenguajes De, de algún otro personaje y, y de a poco lo van a ir desarrollando van a, Antes de dormir toman clases O practican lo que sea Algo así, así que eh, Buscalas, están en Sanatar Y en el manual DM, estoy seguro, no me acuerdo de la hoja Downtime Sí, gracias, Downtime No hace falta que, que aplique la regla de Downtime no, A veces simplemente podés aplicar la mecánica Parece que ahí estamos. Wow, un montón de preguntas <coughs> No sé si hay más. Eh, Adria. Uno puede entrar a otros planos de la existencia como el Feywild o el Shadowfail de manera inadvertida. Es decir, por accidente o sin darse cuenta. Eh, sí <risa> eh, Si no me equivoco, digamos. Eh, hay lugares donde la conexión con el otro, con el otro plano es muy fuerte. Que se generan portales. Por ejemplo, este medio estúpido, pero si estás en el fondo del mar, si no me equivoco, en el fondo del mar, en la parte más profunda, hay un portal hacia el plano del agua. Ahora, si por alguna razón vos estás buscando por ahí, distraído, y tú, tú, tú, tú, en el portal, de repente apareces en el plano del agua. pero El agua está buenísimo. <risa> eh, pero sí, no es, no es algo que... Perdón. Estoy seguro que sí de manera oficial Ahora, es algo que súper recomiendo como DMs porque es una gran herramienta para tener eh, Que entren y salgan de planos eh, Sobre todo en estos momentos Podés usarlo como, como herramienta para describir situaciones Tal vez por alguna razón durante el otoño El Feywild está más, más conectado con un bosque en particular Entonces cuando caminas por ahí eh, Tal vez te perdés y estás en los dos mundos O. Eh, el Shadowfell llega siempre A la medianoche de la, de, Del mismo lugar eh, Entonces no se puede caminar Por el páramo, por decir algo eh, Sí, para mí es una gran idea Tenerlo eh, Pero también, digamos, se puede, se puede Llegar de manera inadvertida ¿no? ¿Qué tan distraído puede ser uno? Es algo que nunca se puede medir, así que sí eh, Yo lo haría así Adix, ¿Qué, tan, qué, ¿qué tanto crees que sea correcto que aparezca en la crónica un personaje canon importante y en qué momento debería presentárselos? Si vos le presentás a alguien en la crónica, no importa la utilidad de las personas, tiende a ser algo canon. Así que, eh, ahora, si vos, por ejemplo, por cualquier motivo, digamos, decís que hay un NPC que sabes que la influencia de este NPC en la historia es absoluta. ...este NPC va a estar en la toma de decisiones más importante de todas... Eh, ...bueno, en el momento que... ...en el momento que... ...cómo decidir en el momento de presentárselo a los personajes... ...esa es una cuestión totalmente diferente y... y queda más en vos que cualquier otra cosa... ...ahora... ...por ejemplo... ...vos sabés que esta persona... Eh, ...es importante, ¿sí? Este NPC tiene que estar... ...mientras más tarde se lo presentes vos... Menos importante va a ser para la historia Porque lo, lo, la historia Pasa con los jugadores Así que si vos eh, Si vos querés que, que sea realmente importante Es bueno te, presentárselos dentro de todo temprano Así ellos saben digamos, la influencia de esta persona Porque no solo La influencia no solo es información que tiene Sino cómo la usa Y tal vez van a tener la oportunidad de ver a esta persona Haciendo algo interesante o algo importante Así que, eh, yo creo que eh, es un punto medio entre muy temprano y no, y, y no muy al final. Eh, incluso, esta, este NPC puede ser alguien que está con ellos desde el principio, eso es seguro. Eh, solo que tal vez no, lo, no, lo, no esperaron que sea así. Eh, Tratar de que la presentación sea copada, eso es seguro. Catulo, ¿dónde puedo buscar información de los patrones de Great All One? Esto está re bueno. A ver, porque... qué? Déjame buscar algo. Obviamente, eh... <ríe> la primera respuesta es Tulu. Uh, no. Eh... Pero de de, de ¿de dónde salió esta, esta cosa, no? En 3.5, en algún momento salió algo llamada. ¿Cómo se llamaba? Eh... Bueno, no importa. Alienista creo. Pero era una, una clase que se contactaba con criaturas exteriores Ahora En el manual eh, Hay ejemplos De quién son estos patrones Por ejemplo eh, Tulu está acá eh, ¿no? el, el dios encadenado La serpiente de la noche eh, Todos estos están acá Así que Mi, mi cosa es Si está Tulu acá yo ya incluía todos los mitos y, y el patrón de Great Old One Puede ser cualquiera de los mitos que quieras Si crees que sea Hastur, lo Que, eh, que la presencia de, de, de este de este Old One Se presente en forma de Hastur y se llama Hastur eh, Incluso podés usar su lore para que le pida cosas Eh... Así que la información de esta, para mí, de, de, de los mitos... Anda al manual, fíjate los ejemplos que tiene y eh, podés buscar sobre ellos. Pero para mí, todo lo que sea la eh, llamada Tulu, Lovecraft, está bien. <ríe> y te da un montón de información para usar, sin problemas. Bien. Parece que esa fue la última pregunta de hoy. Ahí estoy esperando que la producción me responda. Bien, bueno, bárbaro, eh, justo sobre la hora así que voy a aprovechar y cerrar el stream acá. Tengo que agradecer muchísimas preguntas hoy, un montón de preguntas geniales, espero realmente que les haya ayudado en algo y eh, no se olviden de todos los que todos los anuncios que dije, tenemos eh, lunes mañana, el viernes eh, diferido de Jardín de los Presentes, la semana que viene tenemos un, una colaboración con Pifia Uy y con Mundo de las Tineles Latinoamérica TV. Genial. Y bueno, nada, ahora los voy a dejar con el outro. Así vemos a quién le hacemos red y ustedes pueden seguir viendo a gente jugando red.